Señor encargado de la 16, los hijos, nietos, hermanos y amigos de Emilio Olivera nos hemos juntado para hacer esta marcha pacífica pidiendo justicia por nuestra madre, que fue muerta en un accidente el pasado lunes 16 de mayo, donde una camioneta la chocó y se fue del lugar sin prestar asistencia alguna, volviendo al lugar del accidente más tarde como si nada. Sabemos que ustedes hicieron su trabajo como corresponde. Pero nosotros los aquí reunidos queremos pedir justicia y que la persona que mató a nuestra madre esté presa y no en libertad con total impunidad. Yendo a lugares públicos donde la han visto paseando e incluso pasando frente a la casa de una de nosotras como si nada. Solo justicia pedimos y que esta persona sea llevada detenida y afronten todas las de la ley y pague el delito que cometió. Hoy marchamos y marcharemos pidiendo justicia por mi madre. mis condolencia por los hechos ocurridos. Lamentablemente es un hecho trágico. Uno esperado, por así decirlo. Como en el centro soy el oficial principal de Gulfo. Actualmente estoy prestando servicio acá en la sesional 16. Este, quédense en, este, de parte de la policía. Recibí su carta este, en representación de toda la familia desde el momento que pasó el infortunado hecho. Eh, las actuaciones policiales se han hecho. De acuerdo con la marca ¿no? la reglamentación vigente se han hecho las pericias correspondientes se han hecho actuaciones, indagaciones este, los relevamientos necesarios hemos estado recabando testimonio digo, desde la fecha el trabajo policial no ha cesado y no va a cesar tampoco piensen tranquilos que la fiscalía letrada también ya tiene conocimiento de primera instancia que ocurrió el hecho y demás con las actuaciones que nosotros hemos realizado todo esto lleva a una instancia y toda instancia tiene su tiempo como todo proceso obviamente se entiende la situación familiar que están viviendo, obviamente hay que, hay que hablar de, de la situación en el momento, ¿no? Pero piensen tranquilo que el accionar policial se pues, ha realizado, hemos trabajado sin cesar conjuntamente con el compañero de la Sección 16 y hemos realizado las pericias correspondientes. De más está la bonita fiscal y la posterior a en la bonita judicial, el caso de la investigación en sí, los pormenores. Las personas que han declarado van a volver a tener otra instancia también de declaración, pero eso ya no compete a nosotros, sino que es una órbita más de la fiscalía, entiéndase que nosotros somos pero auxiliares de la justicia como tales, nos hemos abocado a nuestro trabajo en la totalidad y hemos este, actuado en los tiempos oportunos, por así decirlo. Permitirle la tranquilidad a la familia pese al momento que están viviendo. Y que es tranquilo que de parte de la policial se hizo todo lo que está a nuestro alcance y como, se ha trabajado de manera constante reitero nuevamente, el pésame de la familia, sé que no es una situación eh, sencilla, por así decirlo, nadie está preparado para estos momentos, se entiende también eh, la sensación de, de que los plazos se hacen eternos, pero muchas veces eh, la justicia lleva por, este, de manera objetiva, por así decirlo, eh, sus plazos, todo, como dije, cada instancia tiene su tiempo, las pericias este, se piden también, bueno, en base a eso, cuando se junten todas las pericias con la, los medios de prueba se estará citando por ¿no? la parte de la Fiscalía y la parte judicial también este, a las partes implicadas ¿no? queremos transmitirle eso de, de parte de acá, de la, de la seccional y de la Jefatura de Policía de Colonia hemos estado trabajando de manera continua incesante, nos hemos estado acercando a los vecinos, hemos estado dialogando con ustedes este, he estado hablando con, con hermanos también de de la, de la señora y bueno, este, también transmitirle el trabajo que hemos hecho y se acercaron de buena manera, digo hemos este, hablado, eh, tuve una instancia de entrevista, también les expliqué cómo iba la situación, digo, más que nada, digo no tendré la respuesta que ustedes necesitan, pero quiero decirle que de parte de la policía y de la seccional nuevamente, el trabajo se está realizando, está en una órbita fiscal y a posterior judicial. Todo tiene sus plazos, todos tiene su tiempo, como le digo, recibimos la solicitud de ustedes, que también va a ser enterada de manera postura, como se enteró de, de la convocatoria que había para el día de la fecha, y bueno, decirles que estamos a las órdenes, este, para lo que necesiten, para evacuarles duda vengan, pidan hablar conmigo, a hablar con el declarado de están las puertas abiertas para el diálogo, para escuchamos este, y bueno, estamos a la espera de, de que el proceso continúe, la resultancia que se tenga que dar se dará oportunamente. Muchas gracias. si la alguien que preguntarme. Los familiares más llegados, si quieren, pasan hablamos en privado. No hay ningún inconveniente. Cualquier cosa, digo, estamos a las órdenes, me van a encontrar acá. Si no, si <risa> sí. no le estaba, preguntamos continuamente así tuvo. Bueno, la que seguridad quiera, para no? la familia, que sigue el trámite, lo no, que tiene que estar. El sí, sí, como lo expliqué anteriormente, todo esto ha sido subido al sistema, la Sorry. fiscalía está siendo enterada en tiempo y forma de cada una de las actuaciones, de reitero, hemos estado trabajando en el lugar, hemos estado visualizando cámaras, escuchamos también el, los testimonios de los vecinos, que hay una cámara acá, una cámara allá, todo fue visto, fue evaluado, eh, obviamente digo, este las filmaciones han sido recabadas, algunas han sido descartadas, obviamente, por la complejidad de que no, no aportan como elemento de prueba propiamente dicho, y también se escucharon testimonios vecinos, los cuales fueron recabados en acta, y como les reitero. Fue todo enterado a en la Fiscalía, se está trabajando en tiempo real, se informa en tiempo real y continuamos. Realmente les digo, digo parecen que los plazos son eternos en estas instancias, los entiendo de su parte, pero la justicia sigue su curso y hay instancias y hay plazos que se tienen que respetar. Hay medios de prueba que tienen que volver nuevamente, las pericias técnicas de más complejidades que son un poco extensas de explicarlas pero bueno quédense tranquilos le damos la seguridad que de parte de la sesión sesional 16 se obró de manera oportuna se sigue trabajando incesantemente y como le digo, quedo abierto al diálogo, a las escuches ya sea de cualquier vecino o de los familiares directos que quieran entrevistarse conmigo si no estoy yo bien, les van a proporcionar mi, mi número de contacto y vamos a poder seguir hablando, que quédense tranquilos bueno, Muchas esperemos gracias, entonces una, una pronta respuesta por así decirlo y bueno, y bueno, el proceso está en todo su derecho y de, de, de así este, solicitarlo digo, de manera pacífica, entendiéndonos entre todos, digo, así para entender nuestro trabajo, que estamos haciendo lo, lo necesario y aún más para poder este, darles cuenta de respuesta. Así sí, que gracias. quedamos las órdenes nuevamente y cualquier cosa. Gracias. Y gracias. Muchas gracias. gracias.